En primer lugar, señalar que el día viernes eh, conocimos cuál es la propuesta que hizo el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional a los, a los gremios eh, docentes en el marco de lo que hoy podemos decir que es un, un acuerdo en el marco de esa, de esa paritaria nacional. Eh, allí los gremios que negocian en el ámbito nacional, que son los mismos gremios ...que negocian en el ámbito de la, de la provincia de Santa Fe, eh, tienen un, un entendimiento que parte de eh, un 17,5% en el mes de marzo... ...de incremento salarial, un 8% en el mes de mayo y otro 8% en el, en el mes de julio. Eh, la verdad que la provincia de Santa Fe, de acuerdo a las conversaciones que, que veníamos teniendo... Conversaciones que no solo las tenemos con los gremios, sino también con los ministerios que, que negocian en el ámbito de la, de la paritaria docente, me refiero puntualmente al Ministerio de Educación y al Ministerio de, de Economía. Decía que la provincia de Santa Fe estaba trabajando eh, en un esquema que eh, se ubicaba algunos puntos por debajo de esa pauta de esa pauta salarial. Pero bueno, sabiendo que que uno de los reclamos eh, de los gremios docentes es particularmente eh, el de estar en línea con, con la paritaria nacional, eh, es que la provincia de Santa Fe eh, está trabajando en hacer los esfuerzos eh, posibles para alcanzar esa meta, digamos para alcanzar la meta que se ha propuesto la paritaria, la paritaria nacional docente. Y digo que es eh, un esfuerzo el que, está, el que se está haciendo porque, eh, al ser aumentos porcentuales eh, los que se discuten en la, en la paritaria, hay dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, eh, que la provincia de Santa Fe tiene de los salarios más altos de la Argentina, de forma tal que cualquier aumento porcentual eh, impacta eh, teniendo en cuenta esa característica, es decir, de sueldos más altos. Y en segundo lugar, porque la composición de esos sueltos más altos implica eh, tener en cuenta que durante el año 2022 eh, la provincia de Santa Fe cerró con salarios ubicados un 9,2% por encima del IPC provincial, de forma tal que eh, son datos que hay que considerar eh, son cuestiones que, que se tienen que poner eh, sobre la mesa con esta, con esta idea de que podamos eh, alcanzar lo que estableció la, la Paritaria Nacional Docente para la provincia de Santa Fe. Eh, entiendo que es una, una cuestión que, que va a ser valorada por los gremios por esta circunstancia, ¿no? de, que, de que son los mismos gremios eh, que negocian en la provincia de Santa Fe los que eh, han llegado a este entendimiento en el orden nacional.